En voz alta, porque recuerden que no los oigo desde tan lejos. ¿Coach de software? Sí, eso hago, también doy clases, también este, a veces hago algo de música y por aquí tengo cuatro gatos que a lo mejor en algún momento los escuchan. Y pues el día de hoy me, me invitaron a darles una, una charla, a compartir con ustedes cosas de lo, de lo que he hecho, de lo que hago. Eh, y pues tener una, lo, lo que es propiamente una charla, una conversación con, con ustedes para que si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo es el mundo acá afuera, qué pasa, qué hay, con todo gusto compartirles lo, lo que sé. Les hice una pequeña presentación. Ahorita van a dejar de ver mi cara. Y van a ver algo que les parece que les... Voy a, voy a contarles una historia primero. Les voy a contar la historia real de un falso programador. Primero voy a contarles esta historia. Les iré contando eh, la vida de un programador que conocí hace 15 años. 15 años exactamente, en diciembre próximo, y pues para guardar un poquito los, los propiamente los, los nombres, las identidades, le vamos a llamar Mario. ¿Qué les parece si lo llamamos Mario? ¿Sí está bien? ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Vamos a conocer el camino de Mario. Les voy a contar la historia de Mario a lo que se enfrentó en 15 años. ¿Qué es lo que, lo que aprendió y qué les puede compartir? Vamos a, a empezar en el principio, pero antes de comenzar, ¿si este, ¿sí están viendo mi pantalla con presentación? ¡Sí! Muy bien. Estamos al principio del camino de Mario. Él, en su inicio, allá por el año de 2004, 2005, estaba comenzando en esta aventura haciendo lo que él sabía. ¿Qué sabía entonces? Era hábil para programar en uno o algunos lenguajes de programación. Él decía que sabía diseñar y hacer bases de datos. Decía que podía instalar programas y alguno, algo de software en ciertos ambientes productivos como la web, como sistemas en Windows, y algo eh, a veces en Linux. Y según su percepción, era muy veloz para hacer estas cosas. Le ponían, hay que hacer este programa, y él, raudo y veloz, se sentaba, tomaba el teclado, y rápidamente veían aparecer simbolitos y letras de código en, en esa pantalla. Y pues podemos decir que él podía cumplir sus misiones a tiempo, llegaba a donde tenía que llegar y completaba lo que tenía que hacer. Sin embargo, un día se encontró con algo. Eh, ¿Alguno de ustedes ha jugado Super Mario Bros. alguna vez? Sí. Sí, el, del, el original, el primerito. Sí saben que al final de cada mundo hay que enfrentarse a un, a un enemigo. Ok, bueno, él se enfrentó a este enemigo y básicamente era tener que entregar el sistema. ¿Alguno de ustedes eh, ha entregado un sistema? ¿Nunca? ¿Nunca? Un sistema, un sistema, no un proyecto de escuela. No. Ok, bueno, déjenles cuento lo que Mario se enfrentó cuando tuvo que llegar a esta instancia. Era una situación como la que ustedes pueden ver en la imagen, donde tienen a un cliente, donde tienen que llegar a un objetivo que es que opere el sistema, o que opere su, su software, sin problemas, de buena forma y que resuelva la necesidad y los problemas que realmente, que realmente tiene. Y es una situación que, si llegas mal preparado o no lo hiciste bien, es muy, muy, muy dolorosa. Aquí ustedes pueden ver que el enemigo, que es un Bowser, viene muy armado, tiene muchas dificultades y el que está entregando el sistema por allí, pues viene chiquito y prácticamente sin preparar. ¿Qué creen que pasó? Se murió. Se murió. Falló. Falló. Ah. Perdí. Sí, se murió. Básicamente, ah. Ah. lo que ocurrió fue eso: de que llegó, el sistema falló, pero no crean que falló en 2 más 2 daba 3 o a veces 5, o este, un campo estaba mal alineado a la, a la derecha. Fue un fracaso monumental. El sistema simplemente no hacía lo que tenía que hacer y cuando más o menos parecía que sí, aparecían esas bonitas pantallas de error, de reinicie todo otra vez. Es decir, fue vencido por el, por el sistema, fue vencido por la tarea y no ocurrió nada más una vez. Ocurrió múltiples veces, así como lo están viendo ahorita en la animación. Llegábamos, o llegaba, llegaba Mario... Y otra vez, lo mismo exactamente, caíamos y perdíamos una vida, y perdíamos otra vida, y perdíamos otra vida. ¿Qué pasó en, ese, en esa situación? Pues hubo que evaluar qué fue lo que falló, qué fue lo que ocurrió. Y una vez que se hizo un análisis con las personas que participaron allí, el equipo y Mario concluyó que lo que le faltaban eran habilidades. ¿Habilidades en qué? En las herramientas, había que conocer bien la herramienta, había que entender cosas de los ambientes donde se estaban instalando las cosas, había que dominar muy bien todas las herramientas que lo hicieran más fuerte. Entonces se lanzó en esa búsqueda, iba recolectando habilidades técnicas, como lo pueden ver en la imagen de las monedas, iba buscando, hacía preguntas en foros técnicos, con grupos técnicos, y encontraba algunas cosas que parecía que le ayudaban a ir más rápido. Y realmente lo que ocurrió fue de que llegaba cada vez más rápido a la instancia final. Encontraba la forma de presentarse a ese enemigo rápidamente. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan que ocurría en este punto? Sí, Véanlo. Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, ya tiene, No, no se está moviendo, así es. <risas> tiene la, la flor de la flor de fuego, es, es grande, se vuelve a enfrentar al enemigo. ¿Qué creen que pasó en este punto? Pues volvió a fallar. Y volvió a fallar, y volvió a fallar, y volvió a fallar. ¿A qué se acostumbró Mario? ¿A qué, qué es lo que vio que era lo común? ¿Qué era lo, lo que pensó que de, de lo que se trataba el desarrollo de software? Pensó que era normal, ya después de ver que aún aprendiendo muchas herramientas, llegaba con el enemigo y lo, y lo vencía, que la crisis, los retrasos y el estrés eran algo normal. Que las fallas y los defectos iban a seguir ocurriendo, de que siempre que existía un software o que se hacía un sistema, iba a, tener iba a fallar e iba a contener defectos. Se le hizo frecuente también que se le perdiera el código. O sea, alguien estaba trabajando en una función, de repente ocurría algún problema y ese código se perdía. Y no había manera de recuperarlo, así como que te llevas tú el disco con el proyecto y nos vemos mañana y de repente pierdes la mochila o, o, alguien te o la dejaste ahí en el salón de las computadoras o en la cafetería y no había un respaldo. Se acostumbró a las largas noches de trabajo, incluso a semanas de mal dormir, donde básicamente podía dormir una o dos horas por día y continuar trabajando. Y también se acostumbró a que era normal decir, pues no va a estar listo en la fecha que te habíamos dicho, vamos a tener que esperar en otro momento. Esto parecía que era la vida normal a lo que se acostumbró nuestro personaje, a lo que se acostumbró Mario. Y si le preguntan a alguna persona que conozcan que ya trabaja, probablemente les cuente una situación similar de que hay momentos del proyecto donde no duermen, donde no van a su casa, de que las fallas en producción son normales, ocurren todo el tiempo, y que los proyectos es normal que se retrasen. Esto es lo que en algunos lugares dicen que es el desarrollo de software. Pregunta hasta aquí, ¿alguno de ustedes le gustaría esta vida? No. ¿Seguros? Bueno, entonces sigan conmigo. ¿Por qué? Porque esto va a ser la, la, lo de diario. Llegas a la entrega y fallas, y después no importa lo que hagas. Muchas veces lo que ocurre es de que fallas al mero principio, ya ni siquiera tienes cuidado y mueres desde la primera escena. Alguien dijo por ahí una vez, o Mario escuchó en algún momento de su desarrollo, de su aventura, que existe un mundo mejor. Algo que se lo pintaron, pues, si ven, eh, ven el Super Mario en 8 bits, eh, no se ve muy claro, no se ve muy bonito, y alguien le dijo, mira, hay un mundo donde los gráficos son mejores, donde la jugabilidad es más fácil y donde todo ocurre sin problemas. Aquí pues vemos a Mario en ese mundo ideal, feliz, con la estrella, con la, la, todas las cosas que puede llegar a alcanzar. Pero también le dijeron, para llegar a eso hay que hacer un trabajo o hay que tener ciertas cosas. Cuenta un señor que se llama Martin Fowler, que el desarrollo de software es lo mismo que enfrentar a un hombre lobo. Eh, esta es la, la imagen que definió Martin Fowler para el desarrollo de software. Entonces, si esto fuese real, ¿a eh, ustedes les gustaría enfrentar esto? No, no. Eh, véanlo, está bonito, ¿no? El, el pelaje acá brillante en todo el cuerpo, unos colmillos firmes, unas garras afiladas. Imagínense que pues, les tira un zarpazo y los corta en pedacitos. Bueno, desarrollar software lo han equiparado a una bestia, una bestia como esta que es difícil de matar, es difícil de vencer. Si están acostumbrados a la literatura fantástica o a las películas de monstruos, pues habrán escuchado del término de que estos nada más los puedes matar con una bala de plata. Y La bala de plata se ha prometido como la gran solución al problema del desarrollo de software. En todos lados escuchas que el desarrollo de software se puede resolver si encontramos la bala de plata. Y adivinen qué hizo Mario. Se puso a buscar la bala de plata. Se puso a buscar esa cosa, que es como la estrellita de la invencibilidad, que lo iba a ser capaz de siempre llegar... ...a la entrega del sistema o a desarrollar software sin problemas, derrotando a todos los problemas... ...y fácil, básicamente acabando con el hombre lobo, con la fiera que es el desarrollo de software. Y pues también se encontró con lo siguiente, los vendedores de espejitos. Los vendedores que proponen que hay una solución, una solución única que lo cura todo como aquellos que les dicen, tómate este polvito azul y vas a bajar 15 kilos en una semana. O ponte en esta dieta y también vas a tener el cuerpazo de, de verano para la playa que tanto anhelas, sin esfuerzo y mágicamente. Y bueno, la bala de plata se la ofrecieron en muchas formas. Escuchó que si te vuelves ágil o sigues una filosofía ágil, ya resuelves todo. También escuchó que si usas un IDE de desarrollo o una herramienta case, tienes resuelto todo. También escuchó que las herramientas de integración continua lo resuelven todo. También escuchó por allí, mientras más certificaciones tengas, mejor, con eso tendrás resuelto todo. Y más recientemente he escuchado cosas como que la inteligencia artificial lo va a resolver todo, algo allí que se llama DevOps lo resuelve todo. E incluso llegó a escuchar a alguien que con puro blockchain se resuelve todo y otros engaños similares. Tengan mucho cuidado con esos magos que les quieren vender la solución que lo cura todo. Mejor escuchen eh, a un señor que les voy a mostrar adelantito porque todos estos remedios, al igual que la estrella de la invencibilidad, duran un ratito son efectivos durante un periodo de tiempo muy corto y después sus efectos se pierden. Te tienes que encontrar o enfrentar a los mismos problemas con las mismas herramientas y con las mismas habilidades. Si tú tomas una a la vez y la empiezas a usar, verás sus efectos un ratito. Después ya no. Tendrás que continuar el juego y tendrás que hacer el desarrollo de la misma manera o con las habilidades que tenías antes. Porque este señor, que se llama Fred Brooks, probablemente lo conozcan por libros como The Mythical Man, Montt y, este, y ya. Hijo, y de hecho lo escribió desde hace mucho tiempo. No, señores, no existe la bala de plata. Dejen de buscarla, por favor. Eh, si no lo han hecho, lean un, un artículo que se llama así, No Silver Bullet. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer, por favor. No existe la bala de plata. ¿Por qué? Porque además de las situaciones técnicas, Mario en su aventura se encontró con otras cosas, con otros retos. ¿Control? ¿Qué es eso? Mario tuvo que aprender a tomar decisiones con base en información, con base en contexto. Mario tenía que trabajar en ocasiones en definir procesos, en definir formas de trabajo y acuerdos de trabajo. Mario también tenía que hacer planes, cómo iba a llegar al castillo en un momento dado y qué tenía que hacer en cada una de las partes. Mario tenía que recolectar información de su plan, información y métricas de su trabajo. Y también está la gente. También hubo que desarrollar o encontrar retos con la gente, por ejemplo, trabajar en equipo. Trabajar en equipo para que todos lleguen a conseguir el mismo objetivo juntos. Tuvo que aprender a reportar cómo era el estado de las cosas mientras estaban sucediendo y hacerlo de manera efectiva. Tuvo que aprender a liderar, se enfrentó a los retos de liderar grupos de personas y también a tomar decisiones en situaciones de crisis, a tomar ese liderazgo y tomar una decisión cuando existía una crisis. Eso fue uno de los retos que encontró en el camino. También tuvo el reto de hablar con el cliente, de tener que explicarle de qué se trata su sistema de capacitarlo, de ver cuáles eran sus necesidades y de entenderlo, hacerlo de manera efectiva. Y pues también se tuvo que enfrentar al reto de resolver conflictos entre las personas de manera pacífica. Con todo esto, y en un trayecto tan largo, las cosas no parecían mejorar Las entregas se seguían haciendo tarde, eran conflictivas, el desarrollo seguía siendo un gran dolor de cabeza y conforme pasaba el tiempo, los proyectos eran cada vez más complejos y la tecnología avanzaba, pues del bowser chiquito que conocieron hace unos minutos, teníamos este. Imagínense llegar con él eh, sin el hongo, sin la flor, sin absolutamente nada. No era una labor sencilla. Básicamente, enfrentar esto de, la manera, de maneras tradicionales o sin un buen enfoque, pues, es muy difícil de vencer. Llegó un momento en que, pues, parecía que esa tierra prometida, ese mundo ideal, ese mundo bonito, donde está la estrella, donde te ves sonriendo, no existía no podía, no, no se podía alcanzar. Y a pesar de que se había intentado todo, de que había, se había abrazado cada una de las balas de plata prometidas que les describí hace un momento, las cosas no mejoraban y realmente el desarrollo de software siempre iba a ser una crisis y algo muy doloroso. Hasta que apareció este señor. Probablemente también lo recuerdan por cursos como PSP y TSP. Si no lo recuerdan, creo que por ahí vi un post donde se, donde lo recordaba Juan Luis. Watts Humphrey, el autor de PSP, que algunos de ustedes lo pade, padecen o padecieron. Eh, Mario también lo conoció también lo padeció y también lo desestimó como una bala de plata. Sin embargo, había algo allí con este señor que lo hizo pensar un día y dijo, probablemente estamos haciendo malas cosas desde su origen, pero no desde su origen en cómo trabajamos o cómo trabaja el ingeniero de software. Ya les dije, Mario sabía programar muy bien, usar muchas herramientas, aprendía un montón de, de cosas nuevas, se comía las balas de plata como si fuesen chocolate y cereal, pero las cosas no mejoraban. Entonces se acordó, que un, un, se acordó un día que este señor le enseñó a hacer preguntas. Pero no cualquier pregunta, sino encontrar la pregunta que debe de ser respondida. Y un día se topó con esta pregunta. Si yo les pregunto el día de hoy cuál es la labor de un ingeniero de software, ¿qué me contestan? Dígalo uno nada más, un voluntario para escucharlo. Sin miedo, ¿cuál creen ustedes que es la labor de un ingeniero de software? ¿Desarrollar soluciones de software eh, para problemas o automatizar problemas con software a través de... Eh... A ver, este si parafraseando y resumiendo, y díganme si estoy de acuerdo, lo que acaba de decir es que la labor de un ingeniero de software es hacer software. Sí. Básicamente sí? sí. Bueno, muchachos. La respuesta está en el trabajo. ¿Cuál es la labor, de un, la labor real de un ingeniero de software? Generar valor. A veces, a través del desarrollo de software. Otra vez, la labor, de un ingeniero, la labor real de un ingeniero de software es generar valor. Y eso a veces es a través de... ...del desarrollo de software. Lo cual lleva a otra pregunta. Esa fue la primera que hubo que responder, sin embargo, esa derivó otra. ¿Y eso cómo se hace? Probablemente han escuchado a sus profesores decir lo siguiente. Depende. Si es así, les voy a decir por qué. Depende del problema. Si un problema se resuelve de una manera, esa solución no va a ser útil para resolver un problema distinto. Y lo mismo ocurrirá con cada problema o cada situación a la que te enfrentes. ¿Quién de ustedes hace lo siguiente? Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Y antes siquiera de saber cuáles son los requerimientos iniciales, ya escogió el framework de desarrollo. O ya dijo: Nos gustaría aprender este lenguaje de programación. Vamos a hacerlo en ese, aunque todavía no lo entendamos. O me interesa utilizar estas herramientas y lo vamos a hacer con Scrum porque pues es lo que sabemos hacer. ¿Le suena? Bueno, eso, eso ya lo atienden allí con sus, sus profesores. ¿Cómo se hace esto? Observas, analizas, entiendes, propones la solución, evalúas y hasta que ya tienes ese resultado, ahora sí implementas. Esto se parece mucho a un proceso que se llama el método científico. Y se parece mucho porque ese es el método científico. Básicamente el ingeniero de software crea valor a través de lo que propone un método viejísimo. Como ven, no vengo a hablarles aquí de Jenkins, de que si Python es el mejor lenguaje de programación del mundo, de que si la nube nos va a salvar de todos nuestros problemas o de que si blockchain va a servir para desarrollar cualquier tipo de software. Les vine a presentar esta historia para hablar de las habilidades o del perfil que requieren de, como ingenieros de software para desarrollar o para generar ese valor. Si se concentran mucho en, una, en un área o en una sola habilidad, van a llegar con el, al final de, de cada entrega con esa problemática, con ese dolor o ese mundo que no, que no queremos ver. Si desbalancean alguna, alguna de estas, van a ver que las cosas pues, suelen eh, darnos más problemas de los, que, de los que necesitamos o de los que queremos encontrar. Primero, necesitan ser buenos ingenieros, muchachos. La estadística, la matemática y el análisis numérico sí sirve para desarrollar software. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar alternativas, tienes que tomar decisiones con base en números, tienes que predecir lo que va a ocurrir cuando no. esté cierta información. Decía, y esto lo decía el mismo, el mismo Watts, necesitamos bases de ingeniería sólida. ¿Y qué tienen esas bases de ingeniería? Matemáticas. Les mencionaba que para no, no, no tratar de buscar la bala de plata y poder resolver y generar valor para la gente o para los usuarios de tecnologías de la información, hay que desarrollar algunas habilidades o tener un perfil. Y tener de, eh, desarrollo en todas, no enfocarnos en uno en específico, no desbalancearnos. Pues la base está en estas dos, que están en los pies de Mario el enfoque ingenieril y la disciplina personal. El enfoque ingenieril porque deben de hacer las cosas de acuerdo a la ingeniería, y eso involucra que sepan matemáticas, que desarrollen bien el pensamiento matem matemático y lógico, y entiendan cosas como la estadística. A veces hay que tomar decisiones analizando información, y existen modelos estadísticos muy buenos que les eh, ayudarán a predecir resultados y también a hacer buenos análisis con números. Préstenle atención a todo lo que puedan aprender de matemáticas. Disciplina personal. Sin disciplina no se puede hacer nada de todo lo demás. Disciplina en que sepas medir lo que haces, lo sepas analizar, sepas aprender de ello y puedas adaptarte a las circunstancias. Ese es el proceso realmente, no es nada más seguir los pasitos del 1 al 8 que te dice el script de, de PSP, sino de aprender a hacerlo de manera metódica y de acuerdo a lo que te estén diciendo tus resultados, adaptarte. También hay que desarrollar tus habilidades técnicas, por supuesto. Es con lo que vas a trabajar. Aprender lenguajes de programación está bien, aprender herramientas, bases de datos, sistemas operativos y tecnología está bien. Pero solamente son un área, solamente está en lo que vas a usar para producir una solución que ya debiste de haber entendido. Debes de aprender a gestionar el trabajo. En este tipo de trabajo nadie lo hace por ti, no funcionan los métodos de la producción en serie, de la producción manual. Debes de aprender cosas como planificar, estimar la duración de tu trabajo, aprender a delegar tareas y aprender a reportar cómo va el trabajo de manera objetiva, no dejar de responder con, sí, vamos bien, o creo que vamos bien, o hay más o menos. Sino de que haya una, un, una, un reporte objetivo, algo que sí podamos decir, a ah, esto sí es. Debes aprender a comunicarte efectivamente. Hay que hablar con gente, siempre. Esto se trata de interacciones humanas. Debes aprender a hacer preguntas correctamente de responder preguntas asertivamente. También debes de aprender a interactuar con otros seres humanos. Los ingenieros en sistemas so, solemos ser muy huraños, muy apartados, muy introvertidos, pero esto no se hace solo. Hay que aprender a trabajar con personas, a tener y seguir códigos de ética y a resolver conflictos de manera empática, de manera pacífica, no como en Super Smash Bros., que te avientas y golpeas a, a todo mundo como va llegando, donde hay que resolver todos los conflictos. Y finalmente, mantener un enfoque de procesos. No seguir un proceso ciegamente, sino mantener el enfoque de que seguir un proceso es mejor que el caos. Hay que establecer buenas prácticas, buenos, hacer buenos acuerdos de trabajo y muchachos, Documenten, por favor. Lo que ustedes hacen le sirve a otra persona. Y si esa otra persona no entiende, deben de proveerle los medios de que lo pueda utilizar. O sea, que acuérdense de comunicación efectiva y empatía e interacción humana. Este sería entonces un perfil que hay que desarrollar para ser un buen ingeniero de software. Esto fue lo que se encontró Mario en su aventura. Evalúen constantemente cómo están en cada una de, la, de las áreas, en cuáles están bien. Si las habilidades técnicas están fuertes pero les, las demás no, pónganles atención, desarrollenlas. Tomen entrenamientos por su cuenta o si se los dan ahí en la escuela, eh, este, tómenlos todos. Y no dejen de aprender. Mario siguió aprendiendo. Mario continuó en, en este camino. Mario sigue enfrentando problemas. Esos no han desaparecido y no van a desaparecer. Sin embargo, ya son menos las veces que Bowser lo mata de lo que lo hacía al principio. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Pórtense bien y haganle caso a sus maestros. A su maestra, con que le hagan caso a su maestra, ingeniero. A todos. <risa> Ingeniero, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que no sea la última, que se le vuelva devoción y que nos comparta cada vez que pueda lo que va aprendiendo, ¿sale? Perfecto, sí, así, así será. Y pues muchas gracias por la invitación y nos seguiremos viendo en el futuro. Vale, vale. Gracias, bye. Hasta luego, bye.